Hijo de, hijo de la chingana, entiendo pero hijo de la chingana, a mí me, cada vez me gusta más. Porque el rollo de hijo de la chingada, que obviamente es el insulto <risas> mexicano por excelencia, que hijo de la chingada es hijo de, de un culeo, culeado así rápido, ¿cachai? Ah, estamos hablando de un hijo no natural. bueno. <risa> todos, los, todos los hijos son naturales en todo caso. la es un hijo. Sí, hijo no natural. Está lo natural. Oye, han tenido un nombre seguro. Es, pero eso, po, es como que, ah, tu mamá culo rápido con alguien y saliste vos, hijo de la chingada. Pero yo creo que todos venimos, la gente que piensa que es programada es un error. ¿eh? Uh, a mi, yo, hermana, yo, yo, a mi yo, hermana chica la programan? La, o sea, tam, no, no digo que todos los hijos lo programen, sí, pero la, hay, sí, hay cierto hay porcentaje. Uno, pero más o menos que va a caer el cohete sí. en cierta zona. Claro, y ella, y mi y mamá, es muy puntual. Ah, se ya, dijo ah, exactamente, ¿cachai? Ah, por ejemplo... <risa> <risa> Ahí tenés un buen ejemplo. Eh, ¡Ay, güey! Pero... es ah, de la puntualidad. Exactamente. Persona organizada, ¿cachai? Pum, anota <risa> lo que hace bien. Me gusta. Hoy, hoy día me pasó una tarea, Anel de los chicos. Pasó ¿Mm? una... El tema va a ser... ¿Todos los hijos son programados? Ya, dale. Yo no tengo hijos. Pero tengo muchos amigos con hijos. ¿Tienes hijo, perro? Y, ¿Es lo mismo? Sí, también. Tengo el... un gato y, y, la... y tengo mucha lectura de hijos. <risa> extrañamente, <risa> extrañamente porque no, no, no, no la necesito. Pero... Todos, los, todos los hijos. Espérate, todos los hijos. Son planeados. Naturales. Son natural. Naturales. Le vamos a poner aquí, naturales. naturales. naturales. Claro. Son incluyendo, eh, ponle, incluyendo los hijos de la chingana. Incluyendo los hijos de la chingana. Son. Eh, se fue. Todos los hijos, incluyendo a los hijos de la chingana, son... Son naturales. No, o son, son no, programados. Son programados. Qué buen, qué buen nombre, un poco largo, pero... Claro. Sí, a mí me gustan los nombres largos. Ah, y de hecho la música, ya sé que te iba a decir nada con respecto a la música. Es súper rara esa música. ¿Cuál rara? La ah, la la que mando, sí, sí, pero sabéis qué? Eh, distingue, bueno. Ese es el rollo. Es que entiendo, entiendo el concepto que sea característico, bueno, pero cuando se pasa de rara genera ruido. A mí me a, a mí me costó entrar en el programa de radio porque. No cachaste. Pero, no caché, no caché. Pero porque se pasaba un poquito. No es que estuviera mala la música. Es que, no, no. Sí, pues, yo O lo... oh, a lo mejor yo no estoy preparado para tu. para tu. Ah, para, para tu talento. <risa> Va a poner música de Va intro. poner el, música, exactamente, porque, o sea, no, el mundo no está preparado para. Me voy a, me voy a llegar a poner intros. Yo tengo vale. la intro, tengo la intro más larga, Juan de podcast? Cuatro minutos. Cuatro. Eso ya, <risa> no es una intro ya. <risa> <risa> Eso es el programa completo. <risa> <risa> <risa> también programa, programa, programa. no, es que la música de intro de hecho la puse en, en el simple será el enfermo, la, cambié la música ya. estoy en una volada de los versos, estoy poniendo varios programas y voy a privatizar algunos programas entonces, y el, es el simple será va a quedar así entonces pero estamos hablando de privatizar así como por ejemplo lo de hacer copete ¿cachai? y los consejos de, como de, de emprendimiento, la experiencia cuando decís privatizar es voy a cobrar ya, ya, ya, ya, no. Es que tú podías dejarlo abierto o eh, para los. No. O sea, te, te dan un extracto y te dicen, ¿sabes qué? Ojalá copere porque estoy muerto de hambre. Yo igual. O sea mi Patreon, por sí, favor. Sí, porque <ríe> se ven en tiempos difíciles. <risa> Pero no, ahí, ahí, ya, vamos a <risa> hacer si vale. los podcasts. <risa> Hay que hacerse de podcast, bueno, yo te dije. Sí, si. no, Después no, vamos a estar. no. Ent entre paréntesis. Tengo, em, empecé a, a, tengo que volver al mundo audiovisual post pandemia. ¿Ya? Y está igual de penca que antes. Entonces, no no, <ríe> no tengo, ha cambiado no, nada. No ha cambiado nada. Los mismos, las mismas. Eh, Pedro, ¿te, ¿No te pega? No, estoy buscando. Está, me, tengo, ya, me está están llamando. Las la, la mismas que me quejaba de antes, ¿para qué? Porque podría ser un listado gigante, pero mm. para que no, no se trata de eso. Pero las mismas quejas que tenía hace dos, tres años, antes del estallido. La, pero la no tú pensaste vale. que iban a cambiar. Queja, quiero una queja cuántos eh, son los, los, los sueldos. Amigo, la primera queja, boy, está muy por. ¿Cuánto, ¿cuánto gana un. A ver, un audiovisual. Un, un, un, un, pro, un profesional. ¿Cómo sales tú? Yo, un profesional como yo. ¿Qué más, eres un, tú? un editor <risas> exitoso como yo. No, no, no. Yo soy un editor promedio. Debería estar ganando entre 80.0 mil pesos y un millón doscientos. Bueno, claro. yo pienso que un millón de arte y es como, es como el sueldo de los. O sea, es arte. Lo que, lo que pasa es que sí, porque estamos hablando de una audiovisual, ¿cachai? No, eh, Estamos, estamos hablando de dentro, de, de, dentro del concepto empresa así no sé cómo se llama, la industria. ¿Ya? porque a ti no, no, o sea, si yo trabajara audiovisualmente para ti no me podrías pagar 800 euros, pero dentro de la del de de mundo del de mundo, mundo de del mundo del mundo del mundo yo mundo del mundo del mundo sueldo, mundo del mundo admítelo no, no, no, porque Además era guionista, era otra yeah, cosa. Pero, es que pero que que se paga que... normal, ellos pagaban bien. No, no pagaban lo que te estoy diciendo yo, pero pagaban bien. Yeah. ¿Ya? Esto no está ni siquiera dentro de lo bien. Debe ser como la mitad, ¿no? 600, menos. 400, claro, me 500. 400, 500, yeah. cuatro, 500 en lugar. Entonces, eh, es demasiada la diferencia. Es demasiada, demasiada, demasiada. Y, y no es uno solo lo que está ofreciendo Sino que son todos los que están la ofreciendo La industria de... estaba pagando mal Exactamente Es como la industria de la hotelera Entonces, <risa> claro Entonces, Uno también pensaría que después del estallido Hubo uh, también un poquito de cambio en el, en el, en el rollito ¿Cachai? De la, de la, sobre todo de la distribución del bolón ¿Cachai? Sí. No, pero le, eso le, es una yo, idea yo, yo he estado en un programa donde uh, Aquí en la, a la, a la tonca atómica sí, le están... No, no, no, mal gente. Ay, tonka ya bueno, Sí, pues pero eso, alguien que esté viva para matarla ahora. A, ver, a, ver, a ver. No, pero donde, donde el, el loco bacán, el loco bacán ganaba 30 millones de pesos y los que jalaban cables gastaban 200 lucas, ¿cachai? Digamos Entonces, que jalan y además lleva los cable. Jala, <risas> jala cables jala, ya eh, No estoy diciendo que, que la persona que gane 30 millones no gane más. Porque de repente es la estrella y es la que tiene sí, que ganar. Sí, pero ganadas, lo que produce la, y lo que él, pueda él Es como futbolista, güey. Pues. Claro, pero, pero está ganando demasiado con respecto a la, a la mierda que está ganando el otro. O a lo mejor también de otra manera de pensarlo. De, de a que lo que mejor, están ganando muy poco los locos que están ganando ah, poco. Exactamente, ¿por qué? ¿Pero por qué están ganando poco? Porque esa plata hay que pasársela a la loca. Pues. No, yo creo que es de cagada. Eh, no, pues. Yo creo que es miserable. No, no, no, pues en el presupuesto se arma eso. En el presupuesto tú hay una ya, plantilla pero... y tú decís al, al loco que jala cable, <risa> le vamos a pagar 200 no, no, no, no, es al revés. A la, a, la, a la Raquelita hay que pagarle 30 millones de pesos. Ya. Entonces, ¿cuánto nos queda de ahí? Ah, de ahí nos quedan 10 millones más para repartir entre todos. ¿Y cómo, y cómo, y cómo podemos hacer 10 millones entre todos? Ya, ¿cachai? Ya, pero yo creo que ahí... Hay... Entonces hay responsabilidad directa. Pero y a ti, ¿qué te hace diferente? Ya, ¿Cómo tú construís llevando cables que te pueda aportar y pueda ganar el mismo sueldo? Te da un no, no, yo la estoy diciendo que de gana el mismo sueldo no, Porque si, si el loco queja es que el la de... cable Si el loco queja la cable gana más plata Que el director de foto, ponte tú Yo también lo cortaría injusto Porque el director de foto tiene más responsabilidad Y muchas más hueás Sí, que pero, el director, pero un, un, el director, pongamos un director Un editor, ¿qué? el editor del programa el editor No del gana ni que gana No, pues, No, pero, claro, pero, pero, pero, pero son pegas que te pagan por mensualidad Tú, claro, pagáis el, la estabilidad Por eso Ah, Por eso el, el palo, 700, 800. Son carreras universitarias también, ¿cachai? Sí, pero es que ya las carreras universitarias, esa vaya fue que pagaban bien. Pues ya hace rato, amigo, que no, no se paga lo que. <risa> mira, mi, so, mi carrera, sí. yo titulado cuatro años, son, son quina, en su tiempo. Sí. Quina, bueno eso estaba pagando el telepisa en un administrador de Mejor así pizza en el telepisa. No, mejor hago otro <risa> Mejor a mí, No, yo, yo salí cachando de mi carrera para poco. Pero por ejemplo, lo que yo veo en la industria es que por ejemplo los cocineros. No está. Allá? Ya, los cocineros, por ejemplo, y acá se valen mucho. Hay dos tipos de cocineros, tal que estudio. Y está el, yo diría que el tres, pero es el tercero que lo conozco yo. Yeah, yeah. el que yo hago. Está el cocinero que tiene experiencia que es de, que no estudió, pero cacha caleta, tiene experiencia rápido cachetoso. Está el que estudió, claro. generalmente no es tan rápido y, y, y es envidiado por este, ¿Y claro. el otro. Pero te, y ese, y ese tiene como derecho a cobrarte más, ¿po? Se supone que está certificado el, para hacer. En teoría pero llega con ese. Pa. Pero no, no, no hacen es. valer el.. el no hacen valer el conocimiento. ¿Por qué? Porque te voy a explicar una cosa. Por ejemplo, el loco que no estudió... Por ejemplo, yo de, depende, yo creo que depende local tu mentalidad. Por ejemplo, si quería un loco, ¿cachai? Que te, un puro guon que te haga la pega de todo el negocio, por ejemplo, un con de sushi. El buen sushi, ellos quieren cobrar 800 lucas. 8 uh -huh. e igual una pega media compleja. ¿cachai? Pero se le está pagando del terrial entre 4 a 6 pero por ejemplo aquí llega un loco a mí me dice oye pero sabéis que yo soy, yo soy cocinero tengo 20 años de experiencia o sea 20 años de que soy un buen super ladrón yeah. y, y la típica que saben hacer ya mira eh, tengo te, te hago una, un, un atún en altura y volumen y con alto y te lo compongo bien esa cual aprendió a hacer ya pero haceme lo mismo con un plato de cuatro lucas Ah, porque el solo cosa sabe una fórmula. sí, porque él aprendió así. Ah, bueno. Pero, o sea, él aprendió la, la forma, ¿cachai? Pero no, pero no la teoría, como... que básicamente el buen técnico debería saber esa. Forma.